Muchos esperan, es el soldier, es el vice ya. Yeah. Cuidadito con todito lo que traes ya yeah. Es el mente, family, real gangsta Es el soldier, es el vice Somos soldados demacrados con todo lo que traes yeah. Cuidadito que te caes, 2022 Suena bien feroz Muchos esperan que me tire yo a correr pero me quedo, dime tú qué vas a hacer Buscando el éxito sin perder la fe Muchas de mis caídas ahora ya son cicatrices Muchos esperan que me tire a correr Ya vieron que me quedo, dime tú qué vas a hacer Pero tengan cuidado con lo que traigo Solamente con el sol y el pan Muchos esperan que me tire yo a correr Pero todo lo vivido hace que más me motive Mira como las caídas no me frenaron muy bien Buscando hacer las cosas bien O no como los días de ayer Grifo siempre cuando escribo No por andar que no he vivido con mi lápiz, era un pacto Que cada que yo mienta me mandé para el carajo Lo que represento soy Mi vida una misión, siempre tengo la visión Ser alguien en la vida y no paro hasta conseguirlo A falta de atención, todo se lo cuento al micro Y evito la traición, y uno que otro pinche lío vea, mi orgullo es más grande que de cualquiera, siempre estaré dentro de la pelea, hasta que Dios lo diga, le daré yo guerra, póngase verga que el tiempo no espera, yo soy perro pero de pelea, hay nada más para que se lo sepa, es el bae eh. Muchos esperan que me tire a correr, ya vieron que me quedo, dime tú qué vas a hacer, er, tengan cuidado, trucha con lo que traes, no, ocupo de un ejército, solamente con el son y el baile. Hacer Buscando el éxito sin perder la fe Muchas de mis caídas Ahora ya son cicatrices Aquí seguimos dando el rol en la cuadra, mucho perro no muerde, solamente ladra, es más preferible las acciones no palabras, las palabras se las lleva el viento y las acciones hablan, unos más que te traicionan por culpa de las morritas y te dejan en mal por quedar bien con la bandita, la neta que como me agüita que sean así de culeros, le brinda la puerta a tu casa y te salen bien traicioneros, ya no quiero vergueros, mejor quiero dinero, prefiero un cigarrito y una caguama con mis perros, mil veces prefiero tener pocos amigos, antes tenía un chingo y ahora ya son enemigos, por eso siempre al alba perro en quien confías, hoy dicen ser compas y traes para las frías, se armó la conexión, ando haciendo de las mías, es el pinche soldier, sigo con la mente fría. Muchos esperan que me tire a correr, ya vieron que me quedo, dime tú qué vas hacer er, tengan cuidado trucha con lo que traes no ocupo de un ejército solamente con el solder y el baile Yo esperan okay. que me tire yo a correr pero me quedo, dime tú qué vas a hacer Buscando el éxito sin perder la fe Muchas de mis caídas ahora ya son cicatrices Yo soy un legendario llenando la agenda Retacando el calendario Música perfecta la fabrico Porque tengo la receta desde diario Yo meto a mi libreta realidad Decir la neta de lo que sucede por el vecindario Ok, you know, arrasas ah, asando con todo no pudo pues ya ni modo Fueron 13 años de trayectoria Trabajos a mi modo Calladito cuando miren las acciones No platiquen el delito Porque ni saber es bueno Ya se acabó la mecha Vine a reventarla como si fuéramos trueno Nosotros no ocupamos Estar siempre de estreno Solamente un demo que ni siquiera lo entreno Veneno mata veneno Por eso vine a escupir veneno que yo tenga Mucho frenos Tenga cuidado Trucha con todo lo que usted trae No ocupo un ejército Solamente con el soldier y el vice Soldados tan demacrados esto que te caes ay, ay. Muchos esperan que me tire yo a correr Pero me quedo Dime tú qué vas a hacer Buscando el éxito Sin perder la fe Muchas de mis caídas Ahora ya son Los cicatrices Vamos a dar un tour, un tour, perro. Puro vato leña representando mis 13. Sur. Altos cartos con el que te cante, enseña cante, lo que quieras, bro. te lo digo sin mal, albur. Ya, ya quedó, nada más. Puro vato crazy 2022. No más para que miren que esto es lento, rápido y veloz. Es el sol tío. es el pais, es el mente. trucha que te caes. Ay. No, a ver cómo suena.